A ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto ha sido un poco rara, ¿eh? Esta un ronda. tatón comiéndose un elefante. Ah, un ratón. Quería poner en un tatón de... A ver, a ver, Gato persiguiendo ratón. Ay, me tanda... están Se... ¿Cómo es? Se turnaron la... Se o sea, la... ¿no? Se turnaron Gato Diesel. Gato diesel retornaron la bueno, los puestos las tornas la torna, no sé. malvidiente cayéndose del estrellato del estrellato me caí, caí Gigi. h h ¿What? h, h. porque ¿Por hmb es que iba a poner hombre no, ca está caído está caído cómo Ah, vale, que el hombre que saca yo, pero qué he puesto H Porque estaba pensando a ver qué era y no quedaba tiempo, digo, hostia, y ahora iba a ponerlo y se me ha. Ah, vale. Se me ha acabado. Pero cuando se había acabado había puesto. Eki Chan comiendo comida. MD. Y Chan comiendo comida spa. Spa. Hola. Spa. Valenciano criticando una paella. Paella. El desayuno es en la mañana a las 7 y 50 en Valencia Uy. El desayuno es a las 7 y 50 en Valencia A ver, estaba claro siete y medio de bien, ¿no? A ver, Porque todo? en Valencia desayunan a las 7 y, a las 7 y media, bueno, a las 7 y 50 no, no, el, en octubre solo. Y una paella, ¿no? Hombre, está a una pared. Que... Sin mi podrida. Ah. <risa> Alguien enfadado porque le han dado un kebab. Un malo. ¿Qué va... Vale, Mister Asco. Que, que como más bien. Yo también me iré a comer. Chino ya. enojador porque su comida está Chino muerta. <risa> su comida está muerta. <risa> Que aproveche mi Tengo un en cura trasco. encerrado en mi sotana. Yo creo que lo dejo hobby No derivado bueno. eso Cerrada, con la D y la A mayúscula. El padre se quedó afuera de la iglesia. El padre se quedó afuera. Pero está triste. Ay, estoy afuera. Estoy afuera. Cura despedido por el mismísimo Jesucristo. Pobrecito. Bueno. Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. <ríe>